Dime, ¿quién eres tú? ¿Quién, uh, quién, quién, quién, quién, quién? ¿Quién quieres tú? Uh, ¿Por qué sentí tú? Uh, Dime, ¿quién eres tú? Uh, Dime, ¿quién eres tú? Mi change solo está en mi chain, tú te uh, también. Ella quiere un collar, solo Yo... vende por pláchita para la luz. No hay más que con game, pero no lo robe, Porque se le chanté me tapa junto ahora junto de a Yo no tengo necesidad de contar todo lo que me pasó a mí. Diciéndolo porque más de un flando por red de los buscando y yo trap dormir, Creyendo siempre en Dios y nada me llevo, si voy a morir. Yeah. Tengo la oportunidad, no la voy a desaprovechar. Yo no quiero desconfiar, pero hoy en día no me voy a fiar Tampoco soy de agranda, algo que no tengo, solo cuando me Pero en esta ciudad, soy la razón para abandonar Change, back, flash, work, Uh, dime quieres eres tú, yeah Uh, quién quieres tú Uh, dime quiere tú, Uh, dime quiere tú, Yo dime quiere tú, uh qué quiere tú, U por qué es tú, Uh, dime quiere tú. Um, dime,